contigo fue que vivió Revivir esos momentos Escuchar tu voz al oído Diciéndome lo siento Si en su fragancia Por las noches es que yo me pierdo Si soy un bandido Y tu corazón es lo que quiero Baby Corazón yo robé, yeah. Y ahora yo quiero llevarte para mí Mami, como un alcapone Tu corazón yo te lo robé yeah. oh, Vivamos el momento en mi habitación Prendamos los blones Si tú me rezas hoy Tú no eres santa Subamos el maquinón Nos ponemos en marcha para este vacilón Mami adictiva bajo perfecto de María Toqué su corazón, la llevé hasta la cima Dale que sos un bombón, me gané la lotería Hasta abajo lo perrea duro al local de... Baby texia, me quiero revivir esos momentos Escuchar su voz, No oído noticias me ya lo siento Si en su fragancia por la noche es que yo me pierdo si soy un bandido y tu corazón es lo que quiero.